Esto fue un señor aquí cruzando la avenida Pero esto es verídico ¡Feridico! Al señor le mocharon la cola No, no eso tuvieron que operarlo de urgencias Le agarraron como carne de aquí Para ponérsela allá Ay no, no Porque fue que se sentó en un traspujenio Y resulta que la silla todavía no se había enfriado Ay, Que la gente es terca La gente no cree Uno se tiene que esperar tres minutos mínimo Acuclillado sobre la silla Antes de sentarse Yo le he dicho a la alcaldía al Ministerio de Salud, pongan un dibujito, un manual, espérese a que se enfríe la silla porque eso puede causar dismenorragia rectal y gluteositis abductora. Eso es gravísimo, gente se ha muerto por eso. Pongan un dibujito, un manual, que uno sepa cuándo poner la cola, por favor, muchas gracias.